A todos. Hoy vamos a hacer un viaje por la historia, concretamente a la guerra de independencia española. Y vamos a ver esa lucha tan grande que tuvimos con los franceses. Prometo mucho salseíto. Así que venga, que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Todo empieza con el reinado de Carlos IV, a principios del siglo XIX, que estaba bastante desprestigiado. Porque, a ver cómo os lo digo, que pasaba a tres pueblos del tema, tú ya me entiendes. Y entonces delegó el gobierno en el militar Manuel Godoy. ¿Qué pasa? Que cuando estalla la revolución francesa y Luis XVI es ejecutado, España, al igual que otras monarquías, decide declararle la guerra a Francia. Y es aquí cuando empieza nuestra desgracia. Porque perdemos y somos obligados a firmar los Tratados de San Ildefonso. Y así nos tenemos que convertir en aliados de Francia y en enemigos del Reino Unido. En el año 1805 la alianza anglo-portuguesa se ve reforzada. ¿Y adivina por qué? ¡Exacto! Volvemos a perder, pero esta vez en la Batalla de Trafalgar. Y Napoleón, que quería debilitar a los británicos, dice «Oye, pues voy a conquistar Portugal». Y para eso firma con Godoy los Tratados de Fontainebleau que permitía a las tropas francesas atravesar España para llegar a Portugal. Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo pudo firmar Godoy eso? O sea, le permites a Francia, que es tu enemigo con el que estás obligado a negociar, que pase por tu propio país para ir a conquistar el de al lado. Y no esperas que haga lo mismo con el tuyo. Godoy, es que ahí no estuviste muy fino, ¿eh? Claro que sí, Godoy. Tú fíjate de mí, compadre. Pasamos por Españita y llegamos hasta Portugal y le damos pal pelo a los oh, enemigos. ¡Oh, bro! Buena idea. se me había ocurrido. Pero a España no me la tocas, ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Tú fíjate de mí. Vale, vale, vale. Yo me imagino mientras el pueblo español tal que así, viendo el panorama. Pues sí, como os estaréis imaginando, Napoleón aprovechó esta oportunidad para traicionar a Godoy y ocupar algunas ciudades españolas. Y todo esto unido a que el pueblo español estaba ya hasta el moño, dio lugar al motín de Aranjuez. Y Carlos IV, que seguía pasando de sus responsabilidades, decide abdicar en su hijo Fernando VII. Y mientras tanto, Napoleón, ¿os creéis que va a estar perdiendo el tiempo? Él, que era más listo que el hambre, decide convocar a la familia real española en la ciudad francesa de Bayona. Y allí les obliga a abdicar en su hermano José I Bonaparte. Es que siempre se salía con la suya, ¿eh? Estos españoles son más tontos que el mecanismo de un botijo. Y entonces es cuando empieza la guerra contra Francia. Porque el secuestro de la familia real en Bayona da lugar a una sublevación popular en Madrid el 2 de mayo de 1808. Imaginad la que salió aquel día que de entonces proviene la expresión popular se formó la del 2 de mayo. Además, le siguieron otros levantamientos en otras ciudades españolas. Y todo esto es lo que se conoce como el inicio de la guerra de independencia, que dividió al pueblo español en dos bandos. Los afrancesados que reconocían a José I como rey y los fernandinos que defendían a Fernando VII y el conflicto fue bastante largo y complicado. Podemos dividir esta guerra en tres fases, la primera con la derrota de las tropas francesas en la batalla de Bailén, la segunda en la que las tropas de Napoleón se hacen con gran parte del territorio español y con la tercera que coincide con el declive militar de Napoleón y la expulsión de las tropas francesas del territorio español, gracias a la unión de españoles e ingleses liderados por el duque de Wellington, que decidieron poner de nuevo a Fernando VII en el trono. Y diréis, ¡Bien! ¡Por fin! ¡Vamos! Pues no, porque resulta que la llegada de Fernando VII solo trajo la vuelta al antiguo régimen y al absolutismo. Vaya. Nada bueno, ya os lo adelanto yo. Como curiosidad, os tengo que contar que el general malagueño José María Torrijos Uriarte luchó junto con otros liberales para defender los derechos del pueblo español de este régimen tan abusivo que había instaurado Fernando VII. De hecho, en la Plaza de la Merced tenemos un obelisco en honor de estos hombres. Pero os cuento esto y mucho más sobre el reinado de Fernando VII en una segunda parte. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14 Danos me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y recuerda compartirlo con tus amigos. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.